Te hey, tío! <tose> flow, papá! ¡Ay, he he hecho tú son así así. perrito <tose> Cómo se hace que ya empezó la clase, Cuidado y no me nace que los pillos fuera la base. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando tenga el poder? Yo no quiero hoy perder. Este barrio vio nacer, este barrio vio crecer a este loco sin creer que un día voy a ser un rapero y componer porque tengo. Ver de mi ser como ser una estrella yo seré Todo el empeño le pondré Con talento mostraré Y su boca callaré Fake. Soy rapero y ando en busca del dinero Voy para arriba con miñero Mis sueños son reales y verdaderos de puente ya crucé, el empeño le puse. Ya tú sabes cómo es, otra vez me quedé en el juego, te gané. Pa'l carajo te boté, solo era un tete. Esta vuelta coroné y lo hago dos por tres. Me pusiste al revés y la vida lo cobró. Y mira vos, el pasado se quedó, mi futuro exitoso y el tuyo fracasó. Fluyo con mi léxico y no soy músico Fluyó con mi léxico y no soy músico Soy ICRD, mm, yeah Soy y negro, escucha Ahora tú lo ves, no preguntes cómo fue Pero falso nunca fue, porque siempre me forcé Y a top ya entré con Yeah. Soy y seré, el rapero más grande del game Soy y seré, negro ya me superé Soy y seré, el rapero más grande del game Soy y seré, negro ya me superé Teddy Flow, guacho Nacho Rodríguez en los controles